y su cerdita. Hoy os vengo a hablar del calor, porque este verano ha hecho un calor sofocante y sigue haciéndolo, hace un calor insoportable y si nosotros lo pasamos mal, imaginaros los pobres animales. Y Maya está así, Maya soporta muy mal el calor y la pobre está derritiéndose no viva. Entonces bueno, lo, último, lo único que le gusta hacer estos días es tumbarse en cualquier sombra que tenga, en el celpudo, debajo de la sombrilla, en la hierba, en cualquier lado fresquito y quedarse ahí dormida. Así que hoy os voy a enseñar mis 4 trucos para mantener a Maya fresquita en verano. Mi primer truco contra el calor son los hielos. Cada vez que le voy a llenar el hueco de agua le pongo también hielos dentro y le encanta masticarlos y se los come literalmente, le gusta gustan mogollón y se queda así muy fresquita. Mi segundo truco es usar la manguera. Cuando está fuera del jardín, pastando, comiendo hierba, así, pues aprovecho para sacar la manguera, la mojo entera y así se queda súper fresquita. A principio es verdad que le asustaba un poquito, pero ahora ya está acostumbrado y le encanta que le moje porque se queda súper a gusto. Además está súper bonita porque con el agua se le queda la piel súper negra y el pelo, pelo súper brillante. Mi tercer truco es llevar siempre una botella de agua mientras paseo a Maya. Para Maya en el verano pasear puede ser un poco sofocante porque con el calor se achicharra mogollón y lo único que quiere es revolcarse en la hierba para estar fresquita. Lo que hace es hacer un hueco en la hierba para sacar el barro que hay y entonces revolcarse en todo el barro para intentar refrescarse. Entonces, para que no se revuelque y no se ensucie tanto, lo que hago es llevar una gotilla de agua, e la mojando durante el paseo para que así se mantenga fresca y no se ensucie. Y mi último truco es inspirado en el telediario, que vi el otro día que ayudaban a los animales de Zoo a combatir el calor congelando toda su comida en un bloque de hielo y se lo daban así. Aquí tenéis fotos de osos comiendo bloques de hielo, de leones, de monos... Y la verdad es que me pareció una súper buena idea y decidí hacerlo con Maya. Entonces lo que hago es, en un vaso de plástico, coger trozos de frutas, cortarlas y meterlas en el vaso con agua y luego las llevo al congelador y las dejo uno, uno o dos días. Y luego cuando hace calor algún día así para merendar, le saco el bloque de hielo, lo saco del vaso y se lo doy. Y le gusta mogollón, nunca se deja nada, se, se lo come entero. Mirad lo a gusto que se lo come. mis cuatro trucos para mantener fresquita la malla durante el verano espero que os haya gustado que os haya entretenido y si lo podéis practicar con vuestras mascotas contadme en los comentarios y me encantaría también que me contaseis qué trucos usáis vosotros para mantener fresquitas a vuestras mascotas si os ha gustado el vídeo dadle a like no olvidéis suscribiros en el botoncito rosa de la esquina el cerdito o en el botón rojo de abajo y seguidme en mi instagram Ridesucerdita y nos vemos en el próximo vídeo suscríbete BABABABA